Eh, para mis hermanos, para mis hermanos cristianos de aquí, de Radio Estudio TV, 1080p Internacional. Música, música cristiana, volumen 3, volumen 3 de Radio Estudio. Eh, para mi gente, mi hermano, que estamos aquí en Radio Estudio, 1080p Internacional. Música cristiana, solo música cristiana, volumen 3, música cristiana, volumen 3. en el Señor son como el monte de Sión que no se mueve sino que permanece para siempre los que confían en el Señor son como el monte de Sion se mueve si no que cumplirá Con acabo mi canción, ayuda. Jesús es mi refugio, Jesús es mi fortaleza, Jesús es mi salvador, el que rompió mis cadenas. Jesús llegó a mi vida y borró todas mis penas. Ahora pasó el tiempo bendiciendo su nombre y contemplando su belleza. Él es que purifica. El aire que respiro Él es la luz que alumbra En todos mis caminos Él siempre está presente Cuando lo necesito Eso es mi gran amor Eso es mi rey divino Él es el que derriba Todo lo que se me enfrenta Él es que me da fuerza Para pasar la prueba jesús es la razón por la cual ahora vivo eso es mi redentor eso es mi gran amigo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 Eso es mi gran amigo.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 Solo clama mi nombre, que yo soy tu redentor. Y sigue avanzando, que yo te doy la fuerza, pues yo soy el que soy. Sigue avanzando, que yo te doy la fuerza, pues yo soy el que soy.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 yo soy el que soy, me dijo Jehová, sigue avanzando, que yo te doy la fuerza, pues yo soy el que soy. Y te acompaña con emisora. ofrecer En tu día alta acompaña tu emisora, tu música, siempre contigo. En tu día te acompaña tu emisora, tu música, siempre contigo. Pese tus ojos en los cielos, comienza a visualizar. Hay un mover en los cielos, Jehová empezó a caminar. Esa es la nube de gloria, la esquina de Jehová. Es la morada de Dios, mostrando divinidad. Mostrando su santidad. A visualizar el derramar de su gloria en toda su majestad, el derramar de su gloria en toda su majestad. cubrió con sus sombras e iluminó con su fuego a su pueblo. La misma nube de gloria que descendió en el Sinaí, cubriéndolo a Moisés con el peso de su gloria, Descendió hoy sobre ti con el peso de su gloria. Y alta acompaña tu emisora, tu música, siempre contigo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En tu día alta acompaña a tu emisora, tu música, siempre contigo. Lo libró Alzad oh puerta Vuestra cabeza Y alzad Vosotras Puerta eterna